Salqué la cuarto con cajón de cama, con portón de fierro y candado y salirse ni a putas hasta que lo saque. Mientras existió el ejército, las celdas sirvieron para disciplinar a los soldados y en menor medida para encarcelar presos políticos. Ahí encontramos escritos y dibujos de la década de 1940 y aún algunos de la década de 1930. Las celdas. Son celdas.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 Sí, un corazón. Y la cruz, exactamente. Y, ¿qué es? y esto puede sí, ser una bueno, sí, llama. La, el, el mismo dibujante, después otro que se metió, llegó y... Porque, porque la, la llama, hay muchos eh, símbolos de, de la religión católica que la llama significa el Espíritu Santo. ¿Será como el corazón de Jesús? Quizá eso. Uh -huh. Mira, aquí hay otra pues, mujer. Ahí dice, el que no sufre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 Salimos de las celdas para encontrarnos con la esfera más grande que había visto hasta el momento. Es impresionante. Imagínate las juntas. Es como Stonehenge, Stonehenge que tiene sus megalitos puestos uno encima de otro formando un círculo. Pero mira, o sea, el tiempo que se tomaban para redondear en piedras tan gigantes. Es increíble y acá tenemos.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 Extrañas formas de seres robustos, zoomorfos, aparecían ante nosotros. ¿Quiénes o qué eran aquellas criaturas? Estas estas curvas, ¿por qué no una piedra grande? Pues convertirla en una esfera, con esta Con la misma técnica, con la, es misma técnica con la misma técnica que hicieron estas figuras, pudieron haber hecho las esferas, ¿verdad?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 El, lo que se siente aquí es como lo que se siente en las esferas. Y, y mira, son son monos, ¿y sabes? Tienen los mismos dientes como el que vimos allá. Tienen dientes filosos. Son jaguares o son monos. Y acá tenemos diversos animales. A las monolíticas piedras talladas como tablas o mesas eran increíbles. Lo adornaban nuevamente con figuras simiescas, además de felinos y aves. Jamás había visto tallados como estos. Okay, ¿Y para qué querían tantos metates? O sea, era como su costumbre hacer metates, por lo que estoy viendo. Hemos visto varios y muy diferentes. En México hay muchos metates, claro, porque era parte para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 Está en el silencio, pero ¿no? no, vamos, a a vamos a ir a ver esta piedra, esta representación de la piedra de la esfera más grande. Mañana vamos a hacer recorrido de 5 horas para conocerla de verdad. Así es. Pero va a ser impresionante. Si sí, estas es me impresionan, me impresionan las o sea, que son gigantescas. Esto es va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Es que mira cómo están tan. También hechas, también formadas. En el próximo capítulo veremos el camino rumbo al sur. Ya había visto las esferas en los museos, pero ahora quería verlas de donde originalmente salieron, en medio de la selva. Así que Pablo y su papá nos llevarían a una aventura que jamás olvidaré. Espero les haya gustado mucho este video y quiero pedir un favor muy grande a toda la Legión Oxlack.